Muy buenos días, muchachos. A Toda La energía de siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí. Esto es Parque. Muchachos, a través de tu zona X y como siempre, a kilómetros de distancia, pero en mi corazón, todos no, no, los está mi querida Claudita E. ¿Cómo está Claudita? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. No nos vemos está? todavía, Claudia. Hola. Sí, claro. Buen día, oh, hable, ¿Cómo Hable, están? hable. hable. Claudita. Hola, Hoy, Hola. Mi amor, qué? El fin de semana, muchos amigos míos me dijeron que querían ver tu cuerpo entero. ¿En serio? Voy a parar y mostrar tu body? Ay, creo que estoy en pijama. Por eso quieren verte vos. Yo pijama que me avisado, mira. A ver, a ver, uh, a ver. Vuelta, vuelta, vuelta. Oh, ¡Vuelta, la o... vio! Oh, se me despertó el tiago que llevo adentro. Uh. <risa> Oye, ya viene Oiga, chiquilla, no me veo. Tiago va a ser el programa desde la cama. No, Oye. no, Pero, ¿Qué? ¿Qué? por supuesto. Júramelo. Oye, ya está Estoy en cuarentena. ¿Qué más sincero que <risa> decir? Dice que está oiga. en cuarentena. Oye, dice que yo, yo voy a mostrar mi decoración nueva que después vaya la vuestro. Toda la gente ya. quiere ver y escuchar a Tiago que está en la cama. Muchachos, aquí en y hoy en directo, mi compadre, el rey del H. Aparte, en serio, es muy buena onda, muy buen tipo. El Ya con nosotros Ufa, ¿Cómo estás, Tiago? Muy bien, buenos días a todos que nos están acompañando tan tempranito, en el lunes. Eh, sí. es el lunes de cuarentena, un, un lunes distinto, o sea, distinto, ya estamos más que acostumbrados, yo Son creo. todos iguales. Sí, pero dar la, la, las gracias por la invitación. Y, y los buenos días a quienes nos acompañan de la casa y también que está por ahí, aparte de ti, Kiki, eh, está la Claudita, ¿no? Sí, ¿Quién más? Es hay otra persona. ¿Quién, quién la es? María ¿La Inés, la hola, ¿La la, ¿La Diálogo. Se va a ir a, ir a, ir a ir un ratito más? Porque se está arreglando, se está peinando todavía. No, ah, ya. se ¿Qué? ya apareció la María Inés, ahí está. Está en pantalla, está, ella lista. no. Ella no se iba a peinar nada, ella está lista desde las 6 de la mañana. ¡Nuestra sexóloga! ¡Nuestra sexóloga! ¡Ahí está de rojo! ¡Sabe todo! ¡Estamos todos en pantalla! No. ¡Todo! No, ¡Muy bien! Te está ¿Qué estás haciendo, Tiago? Tiago, por favor, relaja, relaja, que llevamos Mira, 150 días sin salir de casa. Se... Dijo sexóloga, <ríe> me dio calor, no sé por qué. ¡Ja, <ríe> Oye, Tiago, antes de ir a todos estos tantos temas que tengo que hablar, te quiero en serio agradecer de corazón, porque sé que... Bueno, igual te levantas temprano para, para despertar a tu hijo por, por las clases, pero claro. sé que, que también es un sacrificio estar esta hora, en la cama, pero sé que lo hace con mucho cariño y la buena onda si te agradece amigo mío. No, claro que sí, aparte que tenemos una amistad de, uf, de muchos eh, años, y siempre nos, nos, nos cruzamos por ahí, los eventos eh, también, oye, ya, ya nos ha tocado trabajar muchas veces juntos, pero... Igual me da gusto hacer ese tipo de de de enlace de de, de entrevista, ¿no? Entretenido, pues. Sí. Oye, ves cuando nos conocimos con Thiago, voy a voy a aprovechar ¿Cuándo de mostrarte. Porque te... sí. cuando, cuando decía este programa, se ve, o ¿no? Se ve sí, eso sí, que me acuerdo. Cuando hacía Solo TV y Tiago llegó a Chile a trabajar a, a Mecano, bueno, en qué por, año, ¿en qué entonces, año pues eso? Cuando solo llegó? Te, eso solo te te te en 2000, solo TV empezó el 99, en 2005, tú más no llegaste Tiago? 2002 por ahí. Claro. ¿eh? 2001, Hola. 2002. Sí. Yo me acuerdo que yo, yo te vi en el canal pasando ¿no? gigante, ¿no? Y, <risa> y, <risa> yo dije, ¿quién es el gigante? De ahí me dije, presentador de, de su TV. Y, y, y había no, este... en, el, en el programa, había un personaje, que era una niña, que era como, sí. que era como fans mía, ¿no? Sí, pues la, la, era así un, un, un, un, un gato y se llamaba Gatalina. Gatalina, eso. Y Gatalina. El, uh, la Gatalina. Gatalina. Y su habitación había como pósters míos, era como... <risa> una vez invitado al programa. Sí, pues usted no, pucha, Yo tengo videos, Darián, ¿por usted cuando iban, cuando iban con Puerto Seguro con, a bailar al programa? H. Así fue, fue muy entretenido, me acuerdo muy bien. Ese fue día. todo un suceso. Sí, y... sí. ahí <risa> tenemos fotos de Tiago bailando. Sí. Del bueno, baile, ahí, ahí en el programa. Es el ahí está programa, de obrero, el sueño toda de toda mujer. Oye, Tiago, cuéntame, sí. primero, vamos al principio. ¿por qué, ¿Por qué te viste a Chile? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te trajo? ¿Cómo el fue el, indio... el nexo para llegar a Chile? La verdad es que el indio me trajo, o sea, hicieron un, un casting. Eh, ¿Ya? De, de Mecano Y, ¿Sí? y el indio ¿Sí? fue a Brasil Y, y hicieron el casting Y fue seleccionado yo Y Paloma por foto y por video oh, Por Alex Hernández ¿Qué buena? Y, y el indio no, no seleccionó Había un montón de gente ¿no? Y, Imagino, y no seleccionó pues. Y yo llegué Lo, lo, lo loco y por, eso te me, y por eso te digo Que cuando te vi yo no sabía nada, entonces yo llegué claro. y la misma semana ya estaba en televisión y pasaron no así como nadie. dos tres meses y ahí yo te vi, pero no tenía idea quién era, imagínate. Yo no tenía tiempo para <risa> ver televisión, no sabía de nada que pasaba claro. en Chile, pero después, ya estaba Después trabajando. te explicaron que yo, era, que yo aquí en Chile era como la chucha en Brasil, el rey de los, <risa> el rey de los bajitos. <risa> Exactamente. Un poco distinto, sí. Un <risa> poco. Hoy le Poco? puedo. Hoy, de Chucha, donde yo trabajaba en el día el lunes. Un programa muy famoso que hubo aquí. Bueno, antes que tú llegara, una vez vino la Chucha, vino la Chucha al programa invitada. Y yo hacía nota, hacía reportaje en la calle. Y me mandaron a buscarla a su avión privado al aeropuerto. Entonces yo la recibía en, el, en su avión privado, me bajaba con ella. Y hacía todo el viaje en la, en la van de la, de la, del aeropuerto hasta el hotel. ¿Tú Oye, hiciste con ella? Sí. Claro. Sí. La, oh, no tengo wow. fotos, en ese tiempo no se sacaba tantas fotos como ahora Oye, lo, a lo que iba, me hablaba así con una dulzura Porque ella así, ah. así que mira es tan simpática. Joaquín Uy, le que la miraba, se me caía la va Mucha que mujer más linda y buena onda, te hago, ¿no? Es que la Xuxa es como que, o sea, de mi es generación y de muchas suave. generaciones Era como <ríe> la, la, la, era ella nomás, no había otra Carriosa. Claro, súper amorosa, la súper amorosa Super, muy, famoso, bueno, porque, oye. muy tierna si sí, yo la vi de, de, de niño de, de los tres años, imagínate hasta grande claro. <risa> oye Tiago diferencia te de... <risa> quería hacer una ¿Cómo? pregunta pregúntame Esa lo que, que quieras mujeres se las están haciendo eh, ¿cuál es la diferencia de nosotras las chilenas con las brasileras? porque yo te cuento que viví en Bucio cinco años, yo, te, yo me ah, casé yo con sí, brasilero, me así, me... así que yo sé muy bien la diferencia <risa> Muy, muy bien la diferencia <risas> del chileno con el brasilero. Pero el chile, la, la borrilla, verdad es, la es que piensas de la chilena, como la diferencia que ves con la brasilera. ¿Te gusta la chilena? Yo creo... Yo creo que hoy los tiempos son otros. Y, no, y la verdad sí. no hay mucha diferencia. Pero yo creo sí. que al principio eh, la cabeza es un poco distinta. O sea, la manera de pensar lo que es... La libertad, yo creo que en el comienzo, eh, Brasil, de manera general, yo creo, no sé si solo las chilenas, pero yo creo que tiene un poco, la mente un poco más abierta, es ¿Sí? algo social, me imagino, pero después eso cambia, ¿Sí? eh, yo creo que más a principio nomás, como que la chilena va más ahí, y después, también va de uno también, ¿no? Saber conquistar eso, saber... Llevar la, la situación, saber sacar lo que tiene adentro, yo creo que va por ahí. ¿Estás emparejada, ¿Estás emparejada? ¿Estás emparejada con una chilena o brasileña? ¿Cómo, perdón? ¿Estás emparejada con una chilena o con una brasileña tú? ¿Sí ¿Estoy emparejado? Sí, sí. está estoy muy solo. fresca la marina. Ahora... ¿Chilena o, o brasileña? Quiero saber, pues. No, yo, yo, estoy, yo estoy muy solito ahora. ¡Oh, <ríe> solcillo! Ah, ah. oh. ¡Solcillo! Sí. Estáis solteros, Tiago. Estáis solteros. Estáis sabéis pues soltero, ahí chido es soltero. No sabéis No, por favor. Esa cuestión de diario ya ¿tíaco? te dije, no. No es. Tema. ¿No? no. Yo te, no, te conozco. Cono cono más brasileñas brasileña que brasileñas, pero igual me imagino que a, a alguna chilena habrá caído, pero yo no. <ríe> <ríe> Se conocí más brasileñas que chilenas, eso me. Te refieres? Sí. te conocí más, más parejas brasileñas? Claro, yo estuve mucho tiempo con. Con una brasileña o dos brasileñas, sí, sí. Que, que mi primera novia fue de cinco años, que también bailaba aquí con nosotros, se llamaba Paloma, y después tuve una novia ¿Qué? de mucho tiempo, que es la madre de mi hijo, que tuve mucho Exacto. tiempo con, con ella, que también es brasileña. ¿Brasileña? Entonces, ah. sí. Ah, Oye, no sé. ¿qué hago? Muy, Quiero muy ir un poco atrás? Cuando llegaste a Chile, cuando te dijeron ese el Kiwi, tú dijiste oh qué hombre más simpático. <risa> no. Rico. Oye, pero tú, tú dijiste que llegaste y a los dos días estaba bailando y yo, o sea, bueno, todo Chile sabe, pero yo fui. Sí, a la semana. Eh, eh, yo, yo, yo lo viví vi muy cerca, porque trabajaba en el mismo lugar, en el mismo lugar en Mega. Eh, la fama, pero cómo fue de un día para otro, porque era una locura, ¿qué les pasa a ustedes? Una, era increíble. ¿Cómo sí, cómo era. pudiste vivir eso? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo viví ese momento? Ay, que no sé, yo tenía 18 años, 18 años, y imagínate, a, a los 18 años, yo creo que no tenía dimensión de lo que pasaba, para empezar. No. Como que, como yo, para mí era todo fiesta, ¿no? Entonces oh, yo iba a bailar, no me importaba nada, <risa> yo como que no racionaba mucho eso. Porque fue la primera vez, de hecho, que salí del país. En ese Uy, tiempo no grato. era muy común viajar para afuera. Claro, se viajaba. Pero mira esta sí, foto. No, no, no, no tenía salir, sí. Está buena, ¿no? Pero <risa> Esto es una falta de respeto a la humanidad. No. ¿Cómo que falta de respeto? Oiga, por favor, no. Gobiernense, gobiernense, gobiernense, por favor. <risa> Fakir, sí. después muestra la foto que tiene la diosa. Mira, de mujer. La Tiaga, como decía Alex Hernández Tiaga <risa> no, Oye Tiago, no, pero, Tiago. Y, pero yendo a, a cosas prácticas ya De un día para otro La fama, salía de la calle y todos te conocían Las mujeres te acosaban ¿No? Ustedes, Yo sé que a donde vivían, en las casas que vivían ustedes No podían salir en la calle porque si la gente salía le Afuera no, de las casas no, por el no, canal. Había muy, Claro, vivíamos en Kennedy lateral Y ahí en la ¿Sí? Entonces Había muchos colegios cerca Entonces ajá, terminaba ajá. las clases y muchos no iban al colegio y quedaban todo el día frente a la casa Entonces era complicado la salida, la entrada sí. Era siempre un, un tema Y, y al se también era muy complicado Cuando llegaste ahí porque yo sé que algunos llegaban vivían juntos No sé, H creo que vivían los cinco juntos ¿Tú llegaste ahí con la Paloma, solo, con los, con los integrantes? No, con los... llegué con Paloma y, y vivíamos todos juntos los primeros meses Después oh, yo me los fui cinco. A vivir Los cinco Oh, la y locura, después, claro, una locura. Y después, y después me fui a vivir con Indio ya por unos meses. Y después, el, el año siguiente, fui a vivir con Paloma y la manager en una ah, casa pues, que era en La Reina, algo así. Ya, pero fue, fue bien pero vivido, sí, fue vivir fue... con la manager. Ya era raro ya vivir con un manager. Eh. Si sí, vivimos ¿no? con la manager, siquiera sí, sí, brasileño. ¿Tenían buena onda los tres? Sí, muy buena, buena onda. onda. Sí, ¿Ya? Teníamos buena, sí, teníamos buena onda con la manager que nos estafó un montón después, la Fernanda Davis, <risa> pero... <risa> <risa> era Managería. Es que nosotros. <risa> Exactamente. <risa> pero eh, lo que pasa es que no teníamos tiempo de nada. Era como que daba lo mismo donde vivíamos, porque vivíamos viajando, era programa, viaje, programa, viaje, programa. Llegamos a la casa para dormir nomás. Claro, ah, o sea, así, te... era, así fue por dos tres años, en algún momento donde se dijiste, no sé, hoy día, no sé, tengo cuatro eventos en el día, es una locura, ¿no es cierto?, o sea, vivían bailando Así era, el final de semana era así, salíamos jueves de la casa y regresábamos domingo así, muertos, oh, muertos, muerto. pero felices, eso sí Sí, muertos, sí, muertos, no, yo sí. yo yo siempre vi mucho el trabajo además Claro, cada, show, cada show era una aventura, literal. Era como que Exacto. era una aventura total, total, del comienzo al final. De la hora que teníamos que vestirnos a, hasta la hora de, de entrar en el escenario, o sea, de salir del escenario claro. y regresar a la casa, porque para salir del hotel necesitaba carabineros. porque toda oh. la ciudad estaba ahí en el hotel. Exacto. Para regresar, igual la gente nos seguía, había papás. O, o personas, no sé, que eran medio locos, que se metían el, el auto adelante para frenar la van y que no. la gente que estaba atrás era como una locura, era, ¿Sí? era loco, era muy loco esos tiempos. Yo, yo vivía algunos, vi algunos eventos con los muchachos porque yo hacía solo TV, que era que un infantil, pero ellos, ellos eran muy cercanos a los niños, entonces de repente nosotros los contrataban mi ¿Sí? show como animador y el, el plato fuerte, al final eran, eran ustedes bailando. Y la locura que, que, que tenían, aparte de, de toda la sensualidad de los muchachos, con los niños chicos claro. también. O sea, niños de 2, 3 años, ustedes eran ídolos de esos niños. Claro, de hecho era lo que más había en ese claro. tiempo. Y nos daba, era complicado porque pasaba todo eso, mucha gente arriba de nosotros y nosotros de verdad que preocupados con los, con los niños. Y claro. siempre me acuerdo que nosotros decíamos, cuidado con los niños. Es que era increíble, porque uno para entrar en la van, tu vienes ese montón de gente, las manos se metían para sacar nuestros aretes, nuestras cosas y mientras uno miraba hacia abajo, yo me acuerdo que vía niños, era una locura eh, había niños ahí, como chiquititos pasando por abajo, era como una locura era, no había como sí. pensar, eso era impensable oye, en esa época que ustedes llegaron, no había nadie que se moviera de esa manera, como moviera ese ritmo, esa música. Ah, claro, y fue una revolución. Yo no, claro, que sí. fue una revolución, yo creo. No sí, solo del pero, baile. Es que estoy enudada, claro. Fakir. Estoy hipnotizada. Ay. Me dice el director que tengo que leer las redes sociales. <risa> ya, caga, sí. Ya, aprovecha, aprovecha. Ya, <risa> Haga, caga, Voy a hacer la pega, Yeah. Yeah. <laughs> Pero bueno, no como a decía así. yo, era, era una revolución porque, aparte de la música que era muy pegajosa, porque sí. se repetía mucho, era muy comercial, sí. eh, había y los pasos también que eran básicos, eran muy básicos, eran muy simples. El Haché había el tema de la ropa. Las chicas Exacto. tenían la corpa, eh, eh, tenían una ropa muy corta y cuando tú mirabas su cara, la cara de las chicas estaban con cara de tierna. Entonces, causaba como que, wow, sí. era como sí, esa cosa impresión. de mirar un... No sí. era como mirar, claro, no era como mirar una ropa corta meneando y esa cara así como que wow, ¿no? Era como algo, no. era, una era una era, mezcla, no, era una mezcla De hecho, la bueno, esto, alegría. También. ¿Sí? hoy voy a leer las redes sociales y los saludos claro, claro. para Tiago que tenemos ya. muchos, aviso Nolda Fuentes aplauso, aplauso, aplauso a Tiago Gerardo Gamboa buena eh, buena chicos, éxito para ustedes y cariños a Tiago y a nuestra sexóloga Polinda Glaminovich, besos, besos, besos Carolina Vargas Pinto, querido amigo Tiago, saludos de las ópticas galán. Claro, ah, el bueno, ¡Gracias! Te manda saludos. Sí, pues. Los, do, los, do. Oye, sí, los dos... Los dos somos embajadores de las ópticas galán. Aparte que somos los ah. muy amigos. Son embajadores. De la ¿Es cierto, Oteguito? Concepción, sí. por supuesto que sí, son unos amores. Son muy buenavos del matrimonio. Dale, sí. Ya, Sandy Sánchez, hola, Claudia... Eh, fue la mejor época, la época donde empezó a bailar Tiago. <risa> Loreto Francisca Montiglia, eh, besitos a Tiago, Felipe y Caro. Hola, quiero que mi mamá eh, me, me salude a la María Inés. <risa> a ver, espérate, lo voy a poner el lente. Que no. <risa> la María Inés salude a la mamá, ¿será o no? Eso, eso no, debe no. ser. <risa> Pero lo leí textual. Ya, ¿Cómo se, se llama me, la mamá Dice Dice, hola, quiero que mi mamá me salude, la María Inés Zavala. O sea, es tu hija, o hija. Es tu hija. Felipe Ícaro, no, perdón. No, una hija no reconocía por ahí. No, loco, mi hijo Felipe, que, que es actor, es actor. Mi ah, hijo ay, Icaro, es Felipe. Es actor Ahí entendí. Sí. Felipe cuál es, cuál es, quiere que la mamá lo salude. ¿Cuál Exacte, es el, hijo, el apellido de tu hijo? ¿Cuál es el apellido de tu hijo, el primero? Felipe Álvarez. Es, es, trabaja Álvarez. en Gemela. En Gemela, entre muchas otras cosas. Ah, ya lo... lo, lo, lo hoy lo deberíamos invitar ¿Tú ¿Tú un día a otro programa. Vamos. Sí, pues, María Inés. Tienes que decirle Oye. que venga al programa. Acá. Una pregunta, una pregunta, María Inés. Diga. Y, ¿Y a tu hijo también le das consejos sexuales? Te pregunta, Totalmente, mamá. Totalmente, desde que chiquitito aprendió. Chiquitito. Y te pregunta de repente, mamá, ¿Cómo hago esto con esta niña? ¿Si te ¿Le, ¿Le da dais algunos tips? Pero, por supuesto. Es que es mi mamá sexóloga eso, te enseña todo. Sí, sí. Sí. sí, mi biblioteca está lleno de libros con sexualidad, así que ellos, desde muy no. chiquitito aprendieron a comportarse. ¿qué hago? Muy bien. Una pregunta a propósito de mamá. Tú llegaste solo acá a Chile, tú tienes tu familia en Brasil, y ¿cómo le explicabas a tu mamá, a tu familia, lo que te estaba pasando? ¿Cómo le cómo... Porque en ese tiempo no había tantas redes sociales. Claro, ¿Cómo? no había. ¿Por qué era yo una trataba, locura lo que yo, te pasaba? Yo trataba de decir, pero parecía mentira, yo creo. Yo decía, claro, Mamá, mira, ya estoy en el programa, y es un programa que todos ven: el programa es el número uno de Chile. Yo acá, si creo, en ese tiempo, muy... Mecano era imbatible, como dice? que lo tenía bien. puntos y puntos de rating y, y nadie falta... se acercaba. Claro. ¿Cómo? O sea, yo, me, yo, yo sé que marcaba 50 puntos a las 6 sí, de la tarde, ahora un en la noche y, y marca 10. Sí. Claro. Entonces trataba de explicar eso y mi mamá decía, wow, qué increíble, qué lindo. Mi mamá se, mi, mis papás siempre me apoyaron mucho con, con el tema de, de, de bailar y todo eso, siempre, siempre. Entonces, Oye, yo lo yo, encontraba yo, increíble. Ellos al, al, al poco tiempo, no sé sea, cuánto tiempo, vinieron a Chile y ahí vieron realmente la locura que, que había por, por ti y por ustedes, ¿no? Sí, sí era mi mamá es mi fans pues no siempre me pedía Uy. las revistas todo que todo que había ay te hago tráeme las fotos tráeme la revista yo llevo en la casa hay una cajas y más, cajas Dios. y cuadros y todo de es mi fans número uno la mamá ah, siempre es no, no. número uno lo hijos claro por supuesto mi, mi amor. oye te amo. a propósito de fans yo también soy fans tuyo no es que ahora vi que pusiste se este ve la pierna y esta tendría que ser gil para preguntarte, ya lo hizo la Claudia. ¿cómo, qué, ¿Qué me llamas para dormir? ¿Cómo dormiste con Chorcito así? Con... Ah, yo, yo, no, yo, no ocupo, yo no ocupo. No, no, no, pijama, no. no. Pero... ¿Cómo? Oye, que muestre el dorso. Que muestre el dorso. Ah, no, no, no, no. no, de no yo... No. De oh, pero sáquese la polera, polera, sáquese la polera. Pero, no, María, oh. no me hagas daño, María I. Pero para ver su cuerpo, su dolce. Es que hace, no, es que hace frío, criúmera. ¿Ah? Oye, pero que te... ¿sabe qué hice, Kike? Mira, ¿sabe qué hice yo? ¿Cachai eso que se compra en el supermercado, no? Sí. ¿Cómo, manta. ¿Cómo se llama eso, Manta, no? Sí. Y esa manta es muy rica, ¿no? Y me gusta ¿Sí? porque es medio así, como que bien, ¿cómo puedo decir? Salve. Bien rústica. Suave. Entonces, yo, yo le hice un, un hoyo. Ya, y... como poncho. Exactamente. ¡Qué buena! ¡Qué bien, buena! Pero... ¿Qué Ay, buena? Pero, ya cuenta como en la cuestión. Si yo me pusiera esa cuestión, me diría asqueroso. Si lo pone claro y se. ¡Mira, <ríe> está con poncho este <ríe> weón! ¡Qué verdad, po? y si paso así cuando tengo que salir de la habitación La pongo así, chao, listo Oye, sé que me está hablando ¿Qué? Alguna gente, que yo ayer hice un desafío En las redes sociales Por una foto que tengo con Tiago Y que hoy día íbamos a decir cuál de los dos tiene más caluga ¿La tenéis por ahí? Ah, bacán, muestren la, ten ¿La tenéis por ahí, <risa> Fakir? Mientras el director busca, yo claro. le voy a decir que tenemos muchos saludos. Sandy Sánchez, yo los conocí cuando fueron a bailar al colegio que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Mi Nuestra Señora de Guadalupe. un año y Paloma se acercó a él y le puso una estrella en su frente. Ahora oh. mi hijo tiene 21. Oh. Oh, qué lindo. Qué y, lindo. Sigue con y sigue con la estrella ahí pegada bueno, no lo culpe yo también cualquiera, cualquiera se quedaría ahí con la estrella a ver, qué más oye, muchos saludos bueno, vale, también la cara un beso para Tiago es lo más lindo de Brasil que tiene ah, hermosa Ah, ah, sí. en serio que Tiago, aparte de ser súper bonito, lindo, todas las no Yo que lo conozco un poco más chiquilla, es muy buena onda, muy, muy cariñoso, muy piolita. En serio que es un, tipo, un gran tipo no no, no, no estoy porque está invitado, pero es muy buena onda. Es muy cariñoso. Sí, cariño, cálido, yo. chica, es cálido. Yo, yo creo que somos ya. espejos. Así que los que ven es lo que son, pues. Sí, pues. Sí. Ahora, oh, podríamos exportar a Chile, ¿ah? ¿Cómo? Podríamos exportar a Chile, tiagos, Traer a Chile, sorry, tiagos? No, no, no hay mucho, sorry, solo ellos. Oh, ¡Oh! Obvio. Solo hay sí, uno, que, de acuerdo. Que, que te hago un pedazo de carne nomás? ¿Que se creen que es un objeto? No, no, yo lo no. encuentro precioso por dentro y por fuera. Encuentro no, que es no, muy no, amoroso. No, no, en serio, yo sigo sus redes sociales, amoroso con su hijo. Se nota pero, que es muy humano. Eso también es, le gusta a las mujeres, no solamente un cuerpo perfecto. Totalmente, sí. Oye, ¿te, hago? Sí. ¿Ah? ¿Te hago? ¿Te hago? ¿Te una pregunta? Todas las que quiera. Dígame una cosita... ¿Sus tatuajes los comenzaste en Brasil o lo, o lo hiciste acá en Chile? No, lo, comencé, lo empecé en Chile. Sí, con... Ah, ¿en Chile? Sí, sí, en Chile. Cuando estaba en mexicano sea... empecé esa locura. Tiago, cuando llegaste tu cuerpo estaba virgen. De <risas> el tatuaje, de tatuaje, de tatuaje, tatuaje. Virgen, virgen, virgen. Virgen, totalmente. virgen de tatuajes. Vamos a ver el desafío. ¿Cuál de los dos tiene más calura? A ver, ya, vamos a ver, la... a ver, vamos a ver. A ver. A ver, a ver. Está claro que. Está. que Mira, yo por cantidad yo gano. Ahora de también <risa> Yo tengo una caluga grande, pero ha hecho la guata. La tengo no, ya. yo Exacto. creo que, que el kiwi, esa foto está chop, photoshopeada del kiwi. <risa> yo me pero saqué amigo, las calugas y puse guata. Últimamente tú bajaste mucho de peso. Yo, me, yo ¿sí? te ¿sí? sigo en las redes y te vi siempre trotando, siempre haciendo deporte. ¿sí? Sí, oye. Les cuento, mira, ese evento que tuvimos con Tiago es de uh -huh. una. ¿Te acuerdas que fue en la de esa, Tiago? Es de un amigo mío que tiene mucho dinero y celebró la fiesta de cumpleaños de su señora. ¿Cachai? ¿Este? Yo me acuerdo muy bien de, esa, de ese día. Tiago, lo pagaron muy bien, ¿no es cierto, Tiago? Sí, sí, sí. Pagaron pero como, acuerdo, como si un evento de empresa. Me acuerdo de otra. me acuerdo de otra cosa, que se enojó. Sí, por pues eso voy a contar. Bueno. ¿Por y qué se, se enojó? Se, pero espérate, iba no Iban artistas con escenario, con toda la cuestión, o sea, es como un festival de línea, en la casa. Yeah. <risa> como exactamente, fue así. Exact bueno, y. Eh, bueno, el, el sueño de ella, su regalo, quería conocer a Tiago. Y él, yo, soy, yo soy amigo de ellos, ellos, trabajan en la minería, y yo le, le hice como la producción del show, pero pagado también, aparte de ser amigo. ¿che? Y ya, y Tiago llega, digo, con dos bailarinas, oh, ¡ay, las bailarinas, güey! Bueno. bueno y la cuestión, que te hago hacer su show, las mujeres se volvieron locas, mm. y la señora también. Uh. Y él, oh, esta wea, no es el nombre. Y el marido se enojó, Me y quedó quiero, la loco. Este güey dejó la cagar el matrimonio, güey. Sí, ¿Qué? te explico un poquito, Kike. Lo que pasa es que había un concurso, que siempre hago concursos. Sí. Eh, que la idea era que, que la que baile mejor, que yo siempre subo unas cuatro mujeres en el escenario, unas cuatro niñas la. en el escenario, la que baila mejor, yo tenía un regalo sorpresa, que era, que era el eso? juego de la gomita, que, que es un clásico. Ah, pues, y justo quien ganó fue quien la, la dueña, dueña la de casa, que era bien regia. Y, sí, bien regia, de hecho. Entonces yo fui a sacar, pero yo, tú me conoces, yo fui ahí sí. como que muy. muy muy piola, saqué la gomita, sin, sin, sin, mucho, sin mucho escándalo, y al final el caballero como que se enojó y subió en el oh. escenario, y empezó a hablar en el micrófono, y quería hacer lo oh, mismo, sí. y, yo, y, y, yo muy y yo muy tranquilo, que tú sabes, yo muy tranquilo, sí. como que me reía de la situación, concordaba con él, con lo que decía, ya piola, y, ya, claro. y me dijo, y me dijo, Despectivo, sí, me sacó el micrófono y yo, bueno, dale, sí, yo, estaba, yo, ya estaba, yo ya estaba a punto de salir del escenario y de repente, tú ya dijo, estás ahí de nuevo, estás ahí de nuevo completamente, exacto. Y me, Ay, no, me y me dijo, y me dijo, y me dijo, ahora me toca con la bailarina, ah, de ahí, exacto. De ahí yo dije, paré claro. ahí, yo dije, gracias, compadre, chao, me di la vuelta y bajé. Y la bailarina, claro. ya, ya estaban saliendo ya, porque ya sabía lo que iba como, como se, que se picó? Entonces dijo, claro, si él hace con esto con mi señora, si eso es el chistoso. No, y después Tiago bueno, se fue, dejó la cagada, todo listo. Bueno, pero pagando. hueón, pero hueón, porque quedó mal para él, que todo empezó ¿Pero? a mirar raro a él. ¿No? Y les voy a contar lo que pasó después. Bueno, ya yo, yo seguí el matrimonio porque había más artistas, yo la animaba a la hueón. Pues. O Sale el matrimonio en el cumpleaños, la cuestión. Pero ahí quedó la cagada porque la, las amigas de ellas, con ella llorando en una esquina, el otro no. enojado. No, no, no, no. En la, la media fiesta. Y después... La media fiesta. Y te hago eh, la ella, ella lo mandó a la cresta y el güey tuvo. No, no, no se me no, lo Para poder ser la abuela, estaba hablando de gente de mucha plata. Le tuvo que cambiar el auto, <ríe> comprarle un reloj, cara. que millones, un viaj... Porque estaba hablando de gente de mucha plata. Todo, huevo, es que fue. Es que todos los amigos nos reíamos. Oh, le, salió, le salió cara a la talla a mi compadre. <risa> es que al final, como que regaló. Puta, tremenda cuestión, con festa y todo. ¡Claro! La, la embarró todo, pues, qué huevo. Todos están tan todo. deprimidos, pasándola mal. No. Aparte que, oye, si era una sorpresa para ella, ella, ella él me llamó, conversamos, Tiago, todo. O sea, ¿era todo, todo el regalo? Mm. <risa> Pero, bueno, espería ese temito. Qué inseguridad el tipo, por Dios. Total. Oye, María Inés, tu no, hijo Felipe dice, mi mamá quiere que Tiago se saque la polera. <risa> No, no, no, no, que se guste el frío. Yo no, no, no, no, no, no, no, no, voy a decir re... que no, ya. No, ninguna mamá dijo eso, no me venga. <risa> Lo dijo la Claudia, bueno, mentirosa. Claudita. Sacamos no, ¿no? Una, una cosa, para no, que la gente se. Tú no y quede hasta el final. Al final del programa se saca la boleta de Tiago y yo también me la saco, para que se queden esperando hasta el final. ¿Ah? <risa> Nada de cosas. Bueno, aquí, listo. Ahora sí, yo no, no ando ah, de, de... de hecho, pero Hacemos la recreación de la foto ya listo. Ya online Oiga, eh, no, bueno, eh, Tiaguito, Claudita Está en nuestra querida sexóloga, la María Inés, Que está loca, loca, ingobernable Sí, eh, A ver, ingobernada eh. Felipe, ah, sí, pero... tu madre está ingobernada No, perdón <risa> Oiga, no, María Inés, usted le preguntaba lo de Los tatuajes, porque tiene, también tiene una connotación eh, Erótica De sensualidad, los tatuajes Sí, pero, sí, bastante. Hay, hay una, una investigación, incluso en Miami, grande, hay un gran número de personas que dice que los hombres tatuados son más eh, eh, más fogosos, tienen mayor cantidad de parejas sexuales, ¿cierto? Y, eh, y son más atractivos las mujeres, porque existe eh, el hecho de que a las personas les guste ese tatuaje, que es como erótico, como seductor, tiene un nombre que, que es un nombre que se llama eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, ay, tiene un nombre especial esta cosa. Bueno, eh, que, que podría ser una especie de parafilia, que es cuando uno su atracción pero, pero, sexual. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, ¿Qué es lo que es parafilia? Parafilia, ¿qué es lo que es eso? Parafilia es, es una es una patología sexual en la cual la persona tiene su atracción sexual a través de un objeto, de una persona o de una situación. Es como tener en, en, en, en, en at atracción a, con una zapatilla, por ejemplo ¿ya? con algo, una gran fijación con una, <ríe> una, una parte del cuerpo por ejemplo perdón, con pero, el talón no lo, que, lo que, hable de mí, no que hable de mí, pero hay muchas mujeres que se les atrae mi zapatilla más que la zapatilla, el porte ah, de, el de mi tamaño, no, porque ahí el, de otra, el tamaño con, y mi pie. el tamaño que engaña es un mito, es un mito, porque el tamaño engaña, ¿sí? Eso es un ah, mito. Ya, ya. El Tiago es perfecto y yo soy lo peor. Por no, supuesto, yo soy peor. ese es un mito. Yo, cal, yo calzo 35 nomás. Es un mito. sí, verdad, completamente. No, es un mito, sí, no, ¿Hay hay un mito de eso, ya. María Inés, pero le quiero hacer una pregunta al Tiago. Si él, imagínate, tú sabes que la principal zona erógena del cuerpo es toda la piel, completamente la piel. Y generalmente las parejas es muy rico eh, acariciarse con plumas, con masaje, con aceite. y es oh, quesito, oh, ¿no? Sí, con muchas cosas, la verdad. Ahora calla, dime, dime calla, calla? ¿se siente igual, se percibe igual o no? Sí, total. ¿Cuál? Si no, eso no cambia. No o sea, la, la sensación quita. no cambia ninguna. Ah, perfecto. Ninguna es lo mismo. Ah, tienes que hacer un tatuaje, ¿eh? sí. <risa> sí Yo, no, yo me es es que me no, encantaría, me encantaría. Oh, yo verdad, también vale, quiero. No, no, no. Yo me voy a uno porque yo tengo un amigo que me ofreció y justo la vez el estallido social, cagué. Después de la pandemia ah, lo, lo tengo y me quiero hacer un en serio, me quiero hacer un kiwi. <risa> Bien, no sé, ¿a dónde se lo van va a hacer? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? A ver. Al lado en de los un glúteo. En un glúteo. Al lado en el, quibis. Quibis. el entrepierna. Oh, no, no. no. Se pierde, se pierde. No, no pero en serio. Oye, pero mira, yo tengo una, una teoría. Por lo, yo que soy más viejo que ¿eh? Antes los hombres que usaban tatuajes, cuando era niño, sí. era como ser delincuente. Era como, eran como que sí. la cárcel. ¿Cachai? Era como... Pero eso se transformó para la mujer en todo un erotismo. Ahora hay una cuestión como... Mira, con Shiran, así como que el, que el hombre de tatuaje es como más viril, como más salvaje, o algo así, ¿o no? Totalmente más de sí. Ahora, yo el, el encuentro más de sexy tatuaje. el hombre tatuado. ¿Ah? Sí o no? Mariana es más... más sexy. Totalmente. Con tatuaje sí. es mucho más sexy o no? Sexy, atractivo. Y además que tiene mucha historia, imagínate yo mirarle su cuerpo, tocar e imaginar cuánto, la, <risas> la imaginación. <risas> de lo que tiene tatuado imagínate una culebra en su cuerpo ¡Wow! ya, ya, ya, ya. eso Tiago ¿qué tienes tatuado? Tiago, ¿qué yo tienes tengo, tatuado en tu yo cuerpo? yo tengo no muchas muestres. cosas, la verdad yo tengo muchas verdad? cosas que es en base de historias de cosas que me ha pasado, símbolos. eso sí claro, símbolos, entonces yo busco eso, aparte que me gusta, independiente del, de todo el cuento más personal, me gusta el imagen con tatuaje, siempre me ha gustado ahora si tú me preguntas, de hecho tengo una culebra aquí de Mira. aquí está mi culebra. Toma, ah. <risa> toma, toma. <risa> Pero si tú me preguntas, me gusta todo el, el, el misticismo, se dice, no sí. eh, que involucra eso y toda esa cultura eh, de tatuaje. Pero si tú me preguntas hoy, Tiago, tú tendrías tatuaje, me gustaría no tener ninguna. Ah, ¿Sí? ¿qué? Mira qué raro qué? eso, qué sensación. Qué? No sé, porque yo no sé, no me gustaría tener ninguna para sentirme sin nada, sin, li sin nada. Libre, libre. Sí, libre de, de pintura, de, de cualquier cosa, me gusta. Aunque me encantan mis tatuajes, yo los yo lo tengo muy hoy, las veo muy mías, no es algo que que tengo para mostrar, en su momento sí lo hacía, claro, admito, que era para mostrar, para, para que vean algo que también claro. es mío, que, que tiene importancia, pero algo bonito de verse así lo, lo sentía, lo imaginaba y, y ta, trataba de hacerlo, pero si tú me preguntas hoy, no me gustaría tener ninguno, el cuerpo ninguno. liso pero, sin, sin nada, pero, como, para ¿cómo? hacer todo otra vez. Ah, eso, eso, ya, ya No es que te ha arrepentido, no es que te haya arrepentido te lo haría. No, de no, nuevo No, no, jamás, jamás, jamás No me arrepiento <susurra> nada Porque todo es, todo es por algo Todo se aprende ¿Y la espalda <susurra> también la tienes tatuada o solo Comple los brazos? Com completa cerrada Mira Oye, ¿Es doloroso? Por... ¿Por la espalda? A ver Mira, la, veo, espalda. No? mira Pero... en la espalda, entera ¿De la espalda o no? Sí, pues mira Pumera, ¿eh? ¡Qué Lindo. Oh, oye, pero no. es doloroso hacerte tatuaje o no duele mucho? Sí, duele mucho. Oye, oye ¿cómo puedes seguir eterno. con mi mando para yo admirar? Ya. Oye, pasa <risas> que está, está, está mi mamá que al lado, mi mamá la pregunta que me ha, Mamá, pero como... Mamá, que mi mamá preguntó ¿Mi mamá va viendo conmigo, tiago? Mamá, pero cómo? Dice, la, mi mamá que es cochina, dice... ¿Qué quiere que ¿quiere, quiere saber si, si también en, en esa parte... En no. el clip se podrán hacer tatuaje. Ay, pero el mamá. Pero ¿tú mamá? qué pregunta. ¿Tú también no te hagas el weón si tu mamá no está ahí. <risa> <risa> no, no tengo nada. El, yo tengo los brazos y, y en la espalda nomás. Ay, ah, la firma abajo en el tobillo. Ah, ya. Es para arriba, para arriba. <risa> sí, hasta ahí nomás. <risa> Ya, mamá, vaya a acostarse, vaya a acostarse. Oye, Tiago, pregunta. Pasa el cuatero a tu mamá. Ya, ya, ya que las otras dos están con la boca abierta. Tiaguito, no, pero oye, hablando diré. Te ¿sí? juro que no tengo neurona. Estoy embobada. No le chile culpa a Tiago, no le chile ah. culpa a Tiago por eso. <risa> oye, Tiaguito, no, pero es aparte más de eso. Lindo. Bajemos, bajemos un poco la temperatura, Tiago, vive con su. ¿Tu hijo cómo se llama, Tiago? Pedro. Pedro. Oye, bien nombre chileno, Pedro. Oye. Eh, ¿Cómo ha sido esta cuarentena, pasarla con tu hijo, eh, para ti, para él, las clases? ¿Cómo estudia en este momento, bueno, compadre? Ah, el, el Pedro está muy feliz porque no va al colegio, pero igual tiene que... Igual <risa> tiene ¿Qué su tiene, caso, Pedro? Ahí. Pedro tiene nueve. ¿Nueve? Ya. ya. Nueve años. ¿Qué y... ¿Cómo? ¿Qué curso está? Que mi hija Angelina tiene nueve también. Ah, sí, está, tercero, está en el tercero básico. Te ya, y... Sí, sí, perdió un año por mis viajes. Perfecto. Pero, pero de hecho está en clases ahora de inglés, ahí en su habitación, online. Y más rápido tiene, tiene clases también. Eh, sí, y bueno, yo, yo, paso, yo paso la cuarentena con él, él vive conmigo, pero a cada semana por medio cambiamos. Yo, yo le paso a, a, su, a su mamá y queda como tres, cuatro, cinco días y después yo lo ya. paso a buscar y se queda conmigo. Pero vive sí, conmigo. Bueno. Oye, bueno, vi co yo... Sí, porque yo lo no he visto en Instagram y en Facebook que bailan, comen sí. cosas ricas, cocinan, sí. eh, miran sí. la puesta de sol, o sea, eh, pasan increíble. Sí, tratamos de hacer cosas que, no, que nos gustan, ¿no? Entonces Compárate. tratamos de pasarle. Deberíamos hacer más cosas juntos, la verdad, eh, cocinar no. más, pero él se aburre y viene a jugar play y hacer sus cosas, ¿no? Pero de a poquito le voy a... Es que él me busca también a veces. Él tiene sus tiempos, tiene mucha personalidad, Pedro. Entonces yo empiezo a entrenar y él viene y se acerca. Porque le gusta, ¿no? Ya. Entonces empieza a bailar, empieza a llamar la atención. Y dice, papá, mira, mira, no, no, mira ese paso. Pum, pum. Y empieza a hacer sus cosas. Entonces yo aprovecho y, y lo grabo. Y le encanta, le encanta llamar la atención con eso. Oye, Tiago... Es muy profesor? lindo. Muy día, lindo a día. Estáis saliendo bueno, o sea, a comprar cosas así, pero no, no, estáis con, no estáis con un trabajo nada, los, sé, los artistas están todos, están todos complicados, pero claro, pasáis sí. mucho en la casa, salís de repente. Mira, ahí hay fotos de, en pantalla del hijo sí. de Tiago, con Tiago. Sí, ahí está, ahí, ahí está, cuando está. era muy chiquito. Sí, está chiquito. Ahí era cuando era muy chiquito y al lado hay una foto que está más grande. ¿No quieres saludar? Ahí está. ¿Está ahí? ¿Es que aquí entró? Ay, de deja saludar. Pedro. No, no, la Pedro Es a Pedro. está. La pedí. Pedro está enojado. Está enojado. Ah, Pedro enojado. Uh, es que después que es, el, es que justo el lunes es la clase más temprana. Entonces oh, yeah. despierta así claro. como que inglés más encima. Entonces despierta así como No quiero despertar, no me hables. <risa> Pedro oh, tiene, pers tiene personalidad. Eso es importante. <risa> Hago, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo haces en el día a día para salir, para comprar? Te cocinas y tú vayas al supermercado, te llevas la comida. ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día? A la gente bueno, le gusta mira, eso, mira, yo no sé, no sé a ustedes, pero a mí me gusta ser, me gustaría el súper. A mí también. Es muy común. Por tiempo, por tiempo antes yo pedía por, por corner shop o algo así o por jumbo o, o otro, otro supermercado y me llegaba por tiempo, pero me gusta ir, pasar por todos los pasillos, mirar ¿Es los problemas. Es, es el paseo que tenemos hoy. El panorama. Sí, no, pero de siempre, digo yo, no digo hoy. Más ah, encima, si estoy con pareja, me gusta, yo no sé por qué, no hay explicación eso para mí, pero me gusta ir al súper pareja y, y empezar, como que, no sé, como que rico, no sé por qué me gusta eso. ¿Sí? Entonces, normalmente hago eso cuando, cuando estoy en pareja. Oye, es que... Y, perdóname, y, si, si, yo le, si yo le digo a una niña oye, vamos al supermercado pues, ni me pesca, ¿Qué pero más? si le digo que hago, vamos al supermercado vale al tiro bo. y bueno ahí está la diferencia y, <risa> pero responder lo que tú me preguntabas eh, sobre la cuarentena bueno, yo creo que la cuarentena más que nada sí es medio aburrida, pero yo creo que nos da posibilidades de también, de, de, o sea nos obliga a, a tener que hacer otras cosas, no a moverse, eh, la, la, el mundo artístico de repente quizás está bien parado en el sentido de, de eventos y todo eso, Nada pero, de pero no despierta la, posi la, la, la posibilidad también de tener que hacer otras cosas, de negocios, exactamente, reinventar, yo, con, una, yo con, un con dos amigos, de hecho, abrimos Dale. una empresa, que es de, de mascarillas de nano cobre, con tecnología nanocobre cobre. Y claro, Exacto. ahí se vende de todo, ¿no? Se vende de, de, de, de todo, todo que es producto para que haya esa necesidad Empieza. grande, ¿no? Alcohol y... Oye, ¿la tiene las redes sociales, Tiago? ¿La tiene en las redes sociales para que la... ¿Es, sí, en, mascarillas, tu Instagram? Mascarillas ¿Está en tu Instagram? Sí, sí, lo tengo. Mascarillas nanocobre, cobre. Aquí está, y no quieres saludar. Eh, Mascarillas no nos cobre. La mano, que muestre la mano, que muestre la mano. Oh, Pedro, venga, venga rapidinho. Dá un beijinho aquí, papá. papá. Un beijo, papá, un beijo, papá. Ah, qué ah, lindo. Grande, Pedro. Es gigante. ¡Uh! Él, él tiene nueve años, pero es gigante. pero aquí yo estoy con él no a, a ver. hora. Ah, escucha. ¡Grande Pedrito. Ahora lindo. sí. Hola, Pedro. Hola, Pedrito. Hola. Oh, hola, oh, hola. Ah, pues super social. <risa> Oye, pero el, Pe el Pedro va a ser trilingüe porque español, portugués, inglés ¿Qué? también, pues. ¿Qué ¿Qué? Idioma? no, pero ah, y alemán porque en su colegio ah. es alemán, entonces oh. <risa> tiene un enredo. Pero díate? pregunta si claro. ha, habla algo de alemán. <risa> pero, claro. ¿Cómo se dice buenos días en alemán? ¿Cómo dice buenos días en alemán? <risa> no, te, no me acuerdo. Dice. Oh. <risa> Ahora, pregunta si sabe, si sabe jugar Fortnite. ¿Sabe todo? No creo, no creo. Pasa no. o sea, todo el, el night, día ¿no? y pegado jugando. ¿Sí o no? Sí. Qué bueno. Chao. Dile chao. Saludos. Chao. Dijo, puede ir a mi habitación y se va. Salud. Oye, Thiago, pregunta a proposito. ¿Tú, Tú eres brasileño. En Brasil el eh, eh, coronavirus ha atacado ha sido una, un país de los más complicados con un presidente medio raro también sí, ¿Cómo está tu familia qué es la de tu familia de qué lugar eres tú Tiago? yo soy de São Paulo y São Paulo está más uh. controlado lo que pasa es que Brasil es gigante uh -huh. no sí y entonces yo por creo cierto. por eso está perdón la palabra pero por eso está la cagada pues que es demasiado grande, la gente no hace mucho caso, ¿eh? independiente del presidente. Yo creo que va mucho por ahí, pero el presidente hace? está loco, realmente. Lo peor que yo voté en él. Pero bueno. Eh, pero y mira, el, el, el Brasil, mi mamá, o sea, mi mamá está en Londres porque mi hermana vive allá con su familia. Fue a visitar y se quedó. Se quedó y no pudo volver. Y, y mi papá está solito allá. Okay. o sea, tiene, tiene otros hijos, ¿no? del primero yeah. matrimonio entonces lo yeah. va a visitar y vuelve pero está bien controlado, él dice que está bien controlado, entonces o sea, controlado en el sentido en sentido que puede salir y volver a veces hay yeah. restricción porque en São Paulo es más grave la cosa no, eh, o sea, sea más grave en el sentido San que Paulo. el gobernador, que se dice el alcalde eh, como que prohíbe salida y entrada es como se si fuera en Santiago yeah. perfecto, claro. cuarentena esa, bueno, puso ma mayores mayor leyes no que el perfecto de Sao Paulo como alcalde que se le llama acá eh, fue más eh, tomó más medidas aunque el gobierno central no las hubiera tomado digamos exactamente entonces pasa mucho eso hay una pelea gigante allá eso, esa es la verdad ¿Sí? Sí. ahora la Sao Paulo una es una ciudad tremendamente grande es increíble yo he tenido la suerte de estar varias veces ahí. Yo de auto, los tacos. La, hay mucha gente que anda en el helicóptero ahí porque no se puede transitar en auto. Sí. Es gigante, enorme. Ay, chiquilla, un propósito de, de Califa, María Inés y, y Claudia. A ver, ¿qué pasa? A, a Sao Paulo. ¿Sabes a quién fui a entrevistar? A otro brasileño. ¿A quién? ¿Cuál? Pero que dice, hoy hago el amor con otra persona. Alexander Pires. La... Alexander sí, Pires, amo. Amo oh. Alexander Pires, es el cantante que has Muy buena onda. El mío también, también, de hecho. Muy buena ¿Ah? onda. Philip <risa> <risa> Yo tampoco ¿De que ha quiero Le sacaba fotos, pero muy buena onda él. Güey. Él es, es muy Muy simpático. Muy sí. simpático, de hecho. Yo ya fui en dos eventos de él aquí en Chile, es muy querido sí. aquí en Chile, y sí. es, impresio, es impresionante cómo canta. Es impresionante. Cierra la puerta, Filipe! Es impresionante, ¿qué voz tiene. Tiago, ¿viste el en vivo que hizo con Seu, George? Vivo ah, con seu Jorge? Ah, con Seu sí, sí, sí, Jorge, con Seu Jorge, sí, sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, Seu Jorge. Sí, sí, si increíble. No lo has visto, hizo un en vivo que se llama Irmao. Si no lo has visto, me está en su canal. Una pregunta, es qué, es increíble. ¿Quién es San Jorge? ¿Qué es Jorge, eh, so, so so Jorge es, so so es, es, es un cantante muy famoso que tiene una voz muy grave, que yeah. de hecho es de mi sector en, en Brasil y él canta increíble, increíble. Okay. Sí, oye, ¿No? yo me acuerdo que eh, cuando se lanzó la fama, eh, Alejandro Pires. Él tenía una novia que fue muy famosa aquí en Chile, Carla, no me acuerdo el apellido que era el festival que hacía la, el baile de la botella, tararira, ¿Te acuerdas, Tiago, no? Que era muy famosa ella. Carla. Sí, me acuerdo, el baile de la botella. Eh, él era novio de la Sheila Melo, se llamaba, que era sí, la rubia pues, del grupo. Exacto. exacto. Sí. Y todo bailaba ahí bajando la botella. La botella. Bien, bien Pero sensual el él baile. Ahora está casado. Con otra. Sí, ahora está casado con, con su señora y lleva Oye, como 15 años y es feliz sí. y es súper fiel. Sí, Ay, sí, se no, ve no, muy no, buena no, pareja. Tato, ¿sabes no, no creas todo lo que dicen los diarios, Claudia. ¿Qué cosa? No creas todo lo que dicen los diarios. No, yo le creo a Alexandre no, diciendo soy creyente. infiel. Yo creo que él es ojos para su mujer nomás, para su mujer Olhos para su mujer tus compatriotas, tus amigos de, de la Che, acá en Chile, cómo ha pasado esta cuarentena, o los que no son de la porque aquí en Chile hay muchos brasileños. Hay muchos, sí, claro. brasileños. Sí. muchos se fueron, ¿eh? ojo, yo ¿Ahora? tengo una yo tengo, sí, yo tengo una, una junta de amigos, que todos de la misma familia, sí, todos son de la misma familia, menos yo y un otro amigo, los demás son ya. todos familiares. Bueno. Y hubo, hay dos familias que se fueron a Brasil, regresaron por trabajo también. Y, y hay un amigo que es un gran amigo de nosotros, Jeff, que se va a México, parece. Entonces, como ¿Ya? que se está terminando nuestra junta. Oye, oh. y, y, y, y, yo, ¿y qué y piensas hacer ahora, futuro, Tiago? ¿Qué proyección ¿Cómo? tienes después de la cuarentena? ¿Qué proyección tienes Ay, después te digo de la cuarentena? Te, sinceramente te digo algo, yo he hecho tanto de menos subir en el escenario a hacer Ay, eventos, te lo juro. Yo, y yo no digo por solo, solo por la plata, que también hay un hecho de monetario, pero obviamente. pero más que nada el hecho de subir en el escenario y respirar la eso, energía. como que el que que ustedes deben saber, claro, esa exactamente es algo que prende. Es como una luz que prende y no se apaga hasta que tú bajes. Es como que impresionante que uno tiene. Entonces, esa conexión con el público, de ese de ese juego, de, de, de ese juego que hay, es como un coqueteo, yo siento, ¿no? Con, con el público, sí. y yo he hecho demasiado de menos de eso. <risa> Oye, Tiago, bueno, de los integrantes de, de, lo, de lo integrante, por tu seguro indios siguen en Chile, ¿no? Eh, sí, siguen en Chile, siempre La hablamos. De... La viví, yo sé que sigue en Chile, porque yo la he visto soy muy amigo de ella, y he el, hecho mucho show con ella, y está en Chile. Sí, sí, está en Chile, es personal trainer, y vive en Las Condes, parece, tiene ¿Sí? dos hijos, sí, tiene sí, dos, sí, sí. nació uno recién y el otro, es igual que él, es el chico. El Oye, chico. la demás integrante, ¿cómo se llama? Eh, hay una que casa con un futbolista ¿cómo se llama? La, que? la Cherry está en Calama. La Cherry, la cherry claro. Sí, ah, porque su marido en Calama. Su, en Calama, su marido, sí, su marido es, es, es futbolista y entonces sí. está siempre viajando. De hecho salió en el periódico esos días porque ya, yo creo que conoce todo Chile con él <risa> <risa> con, por el hecho de vivir viajando. Y antes ya viajaba con nosotros. Imagínate, ya no para de viajar. Tiene una y tiene dos hijos también grandes. Oye, la única que no se quedó fue la, la fr Francia, mala, otra Fran, ¿no? ¿Cierto? La Fran, eh, yo soy su padrino de matrimonio, está en ¿Ah, Brasil, sí, sí, está, está en Brasil y también tiene un hijito chico, se, se casó hace como, como unos 6, 7 años y tiene un hijo más o menos de necesidad. Le, ¿Les puedo contar algo? Yo, dentro, dentro de mi inocencia, y claro, <risa> y tu inocencia, los, los, los decían, me me tan, yo lo miraba estos cabros bonitos, pero todos son más chicos que yo, porque yo era el tío kiwi. Pero decía, la Fran podría ser para mí porque era bien, era bien alta, ¿no es cierto? O sea, tiene mi, mi altura. Claro. Tené, tené más de un metro ochenta. Muchas veces sueñé con, con, con ella. Un me me que que con con ella pero... ¿Qué, el, el, o sea, están qué con la Vivi? ¿Quién mide más? En el están ¿Cuántas preguntas? La Vivi la vive casada con Carlos sí. y tiene dos hijas hermosas, que son, son lo máximo sus hijas, y también sí. vive aquí en Las Condes. Sí, muy buena onda, la vi. Yo trabajaba mucho sí. con ella, mucho, mucho, mucho, muy, muy buena, muy buena persona. Oye, Carlos sí. Castillo nos dice saludos a todos. Los sigo desde el comienzo. Un abrazo Cura. gigante. Que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Oye, hago otra pregunta. Mira, la cuarentena a muchos, yo, yo tú sabes que yo soy un, un, un atleta de alto rendimiento. A mí claro. la, la cuarentena me ha hecho cambiar el cuerpo. Me, sal, me salió guata. Nunca había tenido guata en mi vida y me salió guata, weón. ¿Tú cómo lo haces para cuidarte? <risa> no, pero en serio. Yo sí, que cuantero. después de la sabes, debería entrenarte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, pero en serio. Pero tú, pero tú, me imagino que igual trae todos los días. Yo tengo mi entrenador, el Fernando Natal, que es como que mi mejor amigo en Chile y para mí es de los mejores entrenadores que hay en Chile y es un enfermo mental. Esa es la verdad. Porque me hace <risa> entrenar de una manera que no, él es enfermo mental, y que come, que come libros de alimentación, de, de, de todo, y, y piensa solo en eso. Y Mira. él, de hecho, él tiene un gimnasio que, donde entreno yo, que se llama Maldito Templo, que es un gimnasio particular, ¿no? Es eh, una casa grande, con, con, lleno de, de máquinas, y él treina de, de una persona, es, es como que... Perfecto. Entrenamiento personalizado, así se dice. Y él hace todo el esquema de comida, a la hora que uno tiene que dormir, despertar, lo que tiene que comer, al detalle, y te pasa el entrenamiento. De hecho, ayer domingo me hizo entrenar online, por supuesto. Y, y así me mantengo, yo, yo entreno en la casa, yo tengo una banca, unas pesas y trato de, de hacer lo que se puede. Y me gusta mucho saltar la soga, entonces ah, por ahí me, me, me distraigo y y trato de mantenerme, pero igual ando comiendo mucho, o sea, el cambio de vida es distinto ahora, entonces me doy el lujo de, de comer unas cositas que me encantan, entonces, no es fácil, ¿no? ¿Cuánto fue la última vez te te que te comiste alguna cosita que, que te encanta? Ayer mismo, fíjate. ¿Qué? Ayer? Qué? Ayer, qué? Comí, ¿Cómo ayer, cómo ayer? Ayer comí, ayer ayer tenía tojo de, de pan de queso con Nutella y yo compré un pote de Nutella de 3 kilos, que es impresionante yo, yo, yo sube mis redes y la gente se vuelve loca preguntándome dónde compré entonces compré un pote de Nutella gigante y cualquier cosa yo pongo Nutella entonces está difícil hacer es la <risa> vida bueno, yo sé que tú estás recién iniciando esta parte de la, sexual, de la sexualidad eres muy tímido eh, hacer alguna pregunta a nuestra, a nuestra sexóloga alguna duda Sextóloga. en sexo? algo que quiera lindo ¿qué va a tener el problema con su? sexo? Deje, deje, deje que pregunte, deje que pregunte, ¿cómo sabes? deje que pregunte algo sexual me... si yo tengo algún problema sexual me dices? Sí, usted no, la pregunto no, no. Pero, no. Pero, mira yo ah, yo ah, creo alguna que... curiosidad que... que quieras preguntarle a la Marines, alguna curiosidad que, que quieras, quieras preguntarle a la Marines, problema él no tiene no, yo soy yo soy introvertido para algunas cosas, no para alguna, o sea, de la vida, ¿no? Yo no soy mucho de llegar y hablar, yo yo no soy así como que, "Wow, muy extrovertido", soy más bien la mía, pero en el momento de yo soy bastante, yo tengo una mente muy abierta, yo soy bastante libre y con como un buen, buen pisciano, entonces yo creo que yo creo que soy buen amante, ¿ah? ¿eh? Sí, esa es la verdad. Sí, sí, me gusta. Es que me gusta el hecho de. Me gusta ese hecho de. Yo encuentro un arte. Yo, me gusta es esa, arte. esa cosa es de hombre-mujer. Yo encuentro lindo. Es una arte. Es como bailar. Es como bailar. El hombre que baila bien. la mujer que baila bien es buena manera. Boom. Es eh, bomba. O el que maneja bien. ah Sí, Pero y si se, bien, se junta un bailarín con una bailarina, da más todavía. Ah. <risas> Ay, me gustó eso la calle la porque, Claudia, el que maneja bien el que maneja bien el auto sí tú también es buena amante un hombre que se echa para atrás que maneja bien eso sabes, eso sabes, te, te, te echa al par yo soy bueno entonces yo soy bueno en la cama porque nunca he tenido un parte cómo no escuché nada yo tampoco. Los, que, los, que, los hombres que manejan bien son buenos pa para el sexo y yo nunca a mí nunca me han sacado un parte entonces doy vuelta bueno, para el sexo manejo bien <risa> pero no es <risa> eso, <posible. risa> Kiwi. es que me hace los cambios. Claudita, Ajá. perdón, me tengo Oye, que ir. ¿Cómo? me ¿Ah? Tengo que ir porque tengo una paciente que atender. Oh. Quedan dos minutos, no, no, Marines. Bueno. Quedan dos Claudita, a, minutos, Claudita hay algún saludo. Bueno. Claudita, hay aguante, más saludo. Claudita, aguante, aguante. Claudita. Claudia. Sí, sí, dale, sí, dale. Sí, Cartito, Castillo, Kiwi, ¿podrías invitar a Rodolfo Rodríguez? No uh, sé qué. Es. Rodolfo. Ah, Rodolfo creo que fue un compañero mío en pelotón. Ariel uh -huh. Fabián, dobles chilenos de Sin Bandera, está muy bueno el programa. Gracias. Santi Sánchez, me encanta Tiago. Muy bien. <risa> qué bueno. onda. Mantis Bit dice ahora el kiwi nos debería regalar una invitada para los hombres ja, ja, ja, ja, ja. Ah, exactamente pienso igual oye, oye, porque no, sí. en una semana hemos tenido tres símbolos sexuales está. hemos ¿Ah? tenido Autuici directamente sí. y Hoy el viernes padre Miguelo ocho que plancha Miguelo. con la mano y a mi socio Tiago Sí, es verdad sí, bueno, Pero también, para como, el hombre ¿tú? hemos tenido a la Renata Bravo sí, Hemos tenido a la Cajara. Oye, no, no se quejen Oye, muchachos Falta mujeres, yo creo Antes que nos despidamos, bueno, como todos saben Nuestro programa se llama Upa Chalupa Y es Chalupa. un concepto todo, todo, todo, Mira, ahí está la foto de Upa Chalupa Que es como tomar a lapa, ¿cachai? Entonces, para, a fin de mes, queremos. Mira, hoy nos vemos minostea con esa foto. ¿eh? Ahí me veo sí. rico, Claudia. Sí, a mí sí, me acuerdo cuando fue. Estupendo. Ese es el concepto ah, de Upa sí. Chalupa. A la a Lapa, a, Lapa. a fin Estupendo de mes, me la foto. A, la mejor, a la mejor foto, a la mejor dupla que haga Upa Chalupa, le vamos a regalar dos, o sea, dos lentes de ópticas galán, muchachos. Este, entre también Ajá. al Instagram de ópticas galán, que es ópticas galán, muchachos. Y también manden su foto. Ahí al, al, al a tu zona X y las publican en el muro de tu zona X e, e, y las mandan para que la les la mejor. Por inbox. Puta, por inbox a, a fin de mes, muchachos, ¿Ya? Eso. A estar, gracias. Eso es. otro, para todos que nos están viendo hoy, mañana está Romina, nuestra tarotista de Ojo Foco, para que puedan hacer las preguntas Perfecto. que quieran. Oye, y mañana, para que los que alegan, mañana tenemos, vamos a tener una agujera. ¿eh? Una mujer, ya. No, pero no digas quién, no digas no diga, no diga quién, surprise. ¿Ya? Or, or, or or surprise to para tomorrow. Yaguito, empezar a despedirnos, compadre, y agradecerte. No. No son ay, palabras ay, solamente de descansa. Un gran Dios. tipo, muy cariñoso. Te, te tengo mucho cariño, te quiero, amigo, porque es muy buena onda y se agradece esto que ha hecho con nosotros. Gracias, amigo Dios. Kiki. Cuando, cuando necesiten, aquí estoy. A ah, ustedes también, ay, muchas gracias, si gracias por la invitación. Mi cumpleaños podría ser. <ríe> Ya dale, con sí, choito <risa> Y saluda a la gente en la casa hoy también, ah ¿eh? Saluda te a te todos. Seguro sí. que no hay marido, así que nadie se va a enojar. a todos los que nos están viendo, porque hoy día eh, mi neurona estuvo más lenta. Porque oh, mi no. campo visual estuvo concentrado en otra cosa. Ah, básica, de oye, por salvarme. A propósito de calugas, mis calugas hoy día es el día del pollo. Hoy ¿sí? día del, ah, el ah pollo. verdad, hoy el día del de pollo. Sí, sí, ah, así que pollo. No, a, a mis no, no, amigos de Kentucky, no, no, no, French Chicken, que le voy a hacer. Exactamente. Yeah, Chick Chicken Me encanta el pollo. Marines besito, vaya trabajando besito, más, te quiero mucho. Bien. besito, gracias por Gracias, gracias. Creo un encargo. Ja, chao, cuídense. La chao, cuídense. Chao, la bolera. No, se guste no más, a a y yo la, irá, voy, a, voy a sacar la, la bolera. A ver, la Yo ya estaba ya contento y de que nadie nadie se olvidaron, ¿no? <risa> ¿Cómo me cuesta eso? Chiquilla, <risa> sí miren. Hay calugas todavía, con cuarentena y todo. Aquí está la mía, aquí está la mía. No, no, no, porque ¿Qué? te quedo con charlas, ¡Ah, Tiago, te queremos, un abrazo amigo, suerte. Y Igualmente, igual, chao, bendiciones. Oh, chao a mañana. todos. Chao, chao, Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau. chau. ¡Está loca!